Después de 10 meses de espera, finalmente tenemos la segunda parte de la raid colaborativa de Final Fantasy XIV con Nier Automata. Esta parte titulada The Puppets Bunker, donde seguimos la historia de Tupi y nos adentramos a una nueva sección revelando más misterios de lo que realmente está pasando en esta guerra de proxies. Voy a referenciar partes de la historia de Nier Automata, así que están advertidos que habrán spoilers, y lo preferible es no ver el video si no te has pasado el juego. Igualmente estaré referenciando las cosas que pasaron en la primera parte así que los invito a ver mi primer video resumiendo esta historia antes de continuar con esta si no lo han hecho. Los videos que utilizaré vienen de parte de de Skythorn y Bodendorf. Pueden verlos completos en los enlaces que dejo en la descripción. Por último y para los que siempre preguntan, esta historia es una raid de alianza incluida en la última expansión de Final Fantasy XIV Shadowbringers. Para poder jugarla tienen que haber pasado todo el contenido inicial de este juego, lo cual no es poco. Pero si les interesa actualmente ingresar a él, pueden probárselo gratis hasta cierta parte. Y los dejo este video con los primeros pasos de cómo comenzar a jugarlo. Ok, dicho esto, comencemos. Hanoff y Konok estuvieron trabajando arduamente para lograr entender y reparar a Tsupi en nuestra ausencia.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 Anoch está agobiada ya que toda esta situación cree haberlo ocasionado a ella por querer seguir su curiosidad y reparar a Tupi, a lo que tzu le responde que el origen del conflicto es más su responsabilidad. Por ciertos diálogos, tal parece que esta tzu no es la que conocemos que murió a manos de a ya que lo último que dice recordar es que fue dañada por unas máquinas y cuando despertó apareció en ese lugar, incluso que intentó contactar con Comando sin respuesta.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 Su comunidad le desprecia y su hermana que había estado con él todo el tiempo desde su nacimiento le ha abandonado. Frustrado y solitario, observa toda la destrucción que siente él mismo ha ocasionado. Y así es como termina la segunda parte de la historia, un poco agrio el final dejando a todos mal parados ante un choque inminente que posiblemente corrija o empeore la situación. Por último, hay algunas notas interesantes esparcidas en el Bunker. Una explica cómo la conciencia de 2 1 fue cargada en forma de copia de seguridad en la base de datos, siendo utilizada por los Jorja de Blanco como inteligencia artificial de las unidades de defensa. Segundo, hay unas notas de cómo las máquinas empezaban a dejar de hacer sus tareas regulares en búsqueda de diversión, haciendo otras actividades recreativas. Algunos miraban las batallas de los centros de entrenamiento, Mientras que otros escarbaban datos de la antigua humanidad, entre ellos llegaron a la información del acto de reproducción humana. Al entender el funcionamiento de éste y cómo dar nacimiento a otros seres similares, las máquinas empezaron a pensar si es una función que ellos necesiten en su constante evolución y adaptación. Tal parece que llegaron a crear una máquina que pudiera dar nacimiento a otras, pero ella misma se cuestionaba si el haber nacido sin ninguna emoción en particular, la criatura que creaba, no era nada más que algo sintético. Después de todo, si ella no sentía que tenía un alma, sus criaturas tampoco la tendrían y cuál sería su propósito de su existencia. Esta última entrada se llama Longing, que podríamos traducirlo como anhelo, pero un detalle interesante es que el enemigo Compound, nacido de Tsupi, tiene este código hexadecimal en su nombre, que pasado al alfabeto forman la palabra LONGIN. ¿Es entonces 2P esta máquina diseñada específicamente para dar nacimiento a otras? Sin duda un montón de referencias ocultas en todos lados y posiblemente hayan otras que se me escapan. Pero hasta ahora esta nueva entrada nos ha dejado más preguntas que respuestas y al menos a mí muchas ansias por ver la tercera y última parte. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Notaron algo adicional? Dejen un comentario con sus opiniones y si quieren ver más contenido así, no se olviden de darle like, compartir y suscribirse al canal. Por ahora me despido y nos vemos en otra.